El viceministro de Empleos indicó que gracias al programa de apoyo de empleo generará 5.000 fuentes laborales en esta gestión. Además, apoyan a personas con discapacidad y a las personas víctimas de trata y tráfico. Y lo que queremos es convocar a las empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas, para que estas empresas se acerquen al programa. No hay limitación a la hora de pedir el apoyo de parte de, del programa Apoyo al Empleo, Pueden pedirnos dos, uno, diez, 15 20 trabajadores durante estos tres meses. La única condición que nosotros le ponemos a las empresas es que esos sean puestos reales de trabajo. Que no sean puestos que solamente existan durante tres meses, sino que el trabajador tenga la posibilidad de que agotado los tres meses pueda quedarse en el puesto de trabajo. Hemos tenido una respuesta favorable. Ya tenemos varias empresas que han recibido, ya personal, El mes de mayo hemos recibido, hemos cerrado eh, con 139 inserciones laborales. Esperamos junio completar la meta, que son 550, y en este año esperamos completar los 5.500 eh, puestos, que implica la meta 2018. Entonces, este es un programa más que forma parte del Plan Nacional de Empleo, por la parte del Plan Nacional de Previsión, es, es un programa que está manejando directamente el Ministerio de Trabajo.